periódico es un medio de educación, digamos de capacitación en todos los campos, político, social, económico, cultural, educativo, etc. Es un medio alternativo supremamente trascendente, e importante, porque es la única forma donde uno consigue una información eh, veraz, porque aquí nos distorsionan mucho los grandes medios de comunicación masiva, que son Precisamente los que están en manos del gran capital.